Televisa presenta Ya basta de estupideces una vez hace mucho, mucho tiempo. Esta es la historia de cómo se creó el estado de Romilia. Bueno, empecemos por lo básico. No es un mito ni un cuento, mucho menos. Es una historia que se remonta en otra dimensión, donde habitaban furros y humanos. <ríe> Habían dos estados, el estado de Román, que se llamaba igual que el príncipe Román, y el estado de Olivia, que como todos la llaman, la princesa Oda. El príncipe Román estaba enamorado de Olivia, pero sus padres no querían que Román se casara con, con Olivia. A la mañana siguiente, Olivia había desaparecido. Pues un demonio se la quería llevar para... bueno, ya, ya saben, el, el hacer hijos. Pero el príncipe Román no la iba a dejar ir, así que le preguntó a todos los vecinos del barrio si habían visto algo. La verdad es que nadie dijo nada hasta que un abuelo le respondió. Más allá de esas colinas, en el valle de las piedras violetas, justo a la izquierda se encontrará la respuesta. El príncipe, sin dudarlo... fue a buscarla exactamente donde le dijo el abuelo. Pero salió de ahí con las manos vacías y con las bolas rotas. <risas> y un demonio salió de allí y dijo... El príncipe lloró y se fue a la izquierda donde se encontraría con algo horrible. ¡Oh no! <tose> Una tarta aplastada. Sus ojos no Sumenso. Como el demonio estaba preparando su caldero para hacer, ¿sabes? Hijos, el principito dijo Y desde ese momento, el demonio voló hacia las estrellas Luego, como volvió el príncipe con la princesa Los patatas de Olivia agradecieron ¡Ja, los patatas de Olivia agradecieron que el principito la haya salvado y se casaron y unieron los estados. Y el nombre de su estado fue Romildia. Los romildienses le dieron las gracias al nuevo rey y a la nueva reina Horda y a su hija Tiburcia.